Segundo stream del día, esto ¿Segundo? no te lo doy, bye, no ¿eh? eh. Esto no te lo doy, bye. Esto no te lo bye, pero lo que te, te, te, te da uno stream, pero no te da dos Lo que sí te da, Anuncios. Si no queréis que os salgan anuncios en el tweet, suscribíos. suscribíos. <risa> Efectivamente. Dicho esto, eh, es tu primer episodio de los experimentos de Busca Digital. En directo sí, grabado no. Tienes un rótulo y todo. Donde pone quién Dios, eres. Dios, tengo un rótulo. Pero aparte de tener un rótulo y todo donde pone quién eres. También tenemos otro rótulo para decir, para agradecer a la gente que efectivamente, tal y como hemos dicho, ah no, ha no, no, no, no, no. Eso ya viene al final. Ah, no. Lo que tenemos ¿Es? es, atento, a la pantalla, lo que tenemos es, es una cabecera. Qué maravilla. Fan. Todo automático esto antes, Todo. Se metía, esto antes se metía en postpro Yo metía esto en postpro Efectivamente, esto antes se metía en postpro Pues, eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, tú hace... Tú, si tú, Gaiska, sí, tú, Carmona yo. Hace unas semanas preguntaste ¿Y qué es un NAS? ¿Y qué es un NAS? Quiero saber ¿Qué es un NAS? Pues ¡Esto es, es un NAS! ¡Eso! Efectivamente, sinólogy, NAS ¿Y qué es un nas esto es un nas eso efectivamente si no lo nas eh, vamos a hacer una, una cosa de, Bueno, yo lo tenía empaquetado por aquí De hecho tengo la caja La caja murió Ah, no, esa es la caja Pero Bueno, pensaré. tenía por aquí una caja para sacarlo de la caja y tal Es un NAS de segunda mano No tiene ningún misterio, ¿vale? Vienen empaquetados Y viene con su tra transformador que está aquí en la mesa Para que lo podamos conectar ¿Son bichos habitualmente caros de huevos? Eh, sí Por no. desgracia eh, sí y no Es decir ¿Es un bicho habitu eh, habitualmente bastante caro? Sí ¿Hay NAS de estos por unos 100 euros euros eh, sí. ¿Se pueden eh, montar unos NAS bastante baratos? Sí, ahora, de poca capacidad. Eh, si tío. quieres, de estos que tú ves a los youtubers que tienen 8 bahías para disco y en los, las 8 bahías le ponen discos de 8 teras y tal, pues te vas a gastar más de 1000 euros seguro. Yeah. Pero esto es Inabudget, ¿vale? Esto eh, creo que han sido 80 euros de segundo mano en Wallapop, maravilloso. Últimamente me estoy aficionando a comprar en Wallapop. Cuidado. Cuidado con el, el tema. Y digo el niño Amazon. Cuidado con el tema. Porque es que además. Cuando entres a Amazon Warehouse te vas a quedar allí, ¿eh? No, no. En Amazon Warehouse ya he estado, ya me he quedado y ya me he ido. O sea, quiero decir. Pero es que además. El rollo de. Mira, yo compro, pago, envíamelo para casa. No, de hecho, envíamelo a la oficina de correos. Ni te doy la dirección de mi casa. Y que te den por saco. Me encanta. Dicho esto, vamos a montarlo. O vamos a abrirlo. Eh... Ay, ¡Oh, Madre mía, qué mayor que estoy. Yo estoy buscando los primeros tornillos para Me Está descansar. buscando los tornillos. ¿Los vas a hacer tú? Venga, va. Venga. Eh... Pues solo veo uno. Bueno, un NAS, por cierto, para oh. empezar con la explicación así más o menos técnica, es un Network Attach Storage. Es decir, un almacenamiento eh, vinculado o atado a un eh, a una red. Básicamente es un disco duro. En red, ¿vale? En el caso de los NAS de Synology y de otras marcas El software Es el que te permite hacer más o menos cosas En este caso nosotros Como mucho como mucho, Vamos a llegar A ponerle una IP, a ponerle un par de cuentas De usuario y oh, bueno, a esta. poder Compartirla eh, en, bueno, este, en este tipo De modelos de NAS Lo que hay que hacer es Lo que te pone aquí abajo deslizar. Oh, fuck y se abre y se desliza oh, Dentro que tenemos? Por pues dentro tenemos dos conectores SATA para poner dos discos duros y aquí detrás, aquí protegido detrás de esto, hay una placa base, que es una placa base de un, de un ordenador. Y esto no se puede quitar. Y todo eso no se puede quitar. Ah, lo único bien. lo único que puede hacer usuario es básicamente instalar los discos duros. Entiendo. ¿Vale? Eh que iba a contar yo ah sí, hay NAS de muchos tamaños y tipos eh, hay NAS que tienen un NAS básicamente al final de, por dentro es como un ordenador pero en una placa que está integrado todo y que no se puede modificar muchas veces casi nada o prácticamente nada en este caso este NAS es el voy a mirar la chuleta el DS216 SE de Synology un NAS basado en un procesador ARM que consume muy poco 256 megas de memoria RAM No le puedes hacer muchas cosas Esto, en este nivel de precios Hay que saber que lo compras para ser un disco duro en red Punto, no hay más historia En nuestro caso le vamos a poner eh, Dos discos duros Western Digital Green Que no son los más recomendables para esto Serían mucho mejor los Red, pero bueno, sin más Un Tera, un disco duro de hace mil años que había por aquí eh, no son de la misma serie y no son del mismo año. De hecho, estoy viendo que son de un año de diferencia. Me acabo de dar cuenta. Yo he visto W de Blues y W de Blacks. Pues aquí tienes claro, los Green. Los Green son más baratos. Eh, se, se basan, la, la diferencia en los discos otros se basa en el nombre que le han puesto, que es un color. Sí, el Green se supone que es el más barato y el más eficiente. El Red es el pensado en NAS El Blue sería el pensado más en poner tu sistema operativo y tal. Y el, y el Black. Creo que era para entornos profesionales de, de cámaras de seguridad y ese tipo de cosas Nosotros vamos a utilizar estos green porque son los que tenemos por aquí por aquí a mano eh, Vamos a poner los dos y vais a ver luego que aparece solo como uno y solo va a aparecer un tera vale Mientras voy eh, atornillando Eso es porque eh, a la mayoría de las veces... Los, los NAS se configuran en una cosa que se llama RAID Un RAID al final es un grupo de discos duros que actúa como uno solo Entonces, actuar como uno solo Lo que permite sobre todo es protección contra fallos de disco duro Y a partir de ahí, pues efectivamente, si uno de ellos falla eh, pues Tienes el otro, puedes cambiar ese disco duro y se supone que todos los datos se mantienen. Es también otra de las gracias de tener una unidad en general configurada en RAID. Ya da igual que sea local o que sea en, en, un, en un NAS. Creo que me estoy confundiendo de tornillos. Creo que estos tornillos son demasiado gordos para lo que yo estoy haciendo. Me da que sí. Voy a intentar coger los otros. Mira, ya que lo he leído, así para que expliques un poco a los viewers y a mí y a la gente que no tiene ni idea del tema. Eh, aquí pone que es, básicamente por SATA, 32 megas de caché ¿Qué significa eso? Eh, la caché en general en... ¿Qué pone? No hay suficiente espacio en disco para continuar grabando ¡Qué drama! Por favor la... <risa> Eso sale en nuestro OBS eh, voy a Me he quedado sin grabación. Bueno, Twitch lo guarda todo Efectivamente, esto. Pues eh, La caché es, básicamente, el... la memoria temporal que tiene cualquier cualquier sistema, me está dando la sensación de que estos tornillos realmente no son para el propósito que yo los estoy usando, pero le voy a cascar uno en cada lado y que esto este, eh, y que esto se aguante entonces, una caché lo que permite es, digamos, tener los datos que más se usan, más a mano y en este caso en un disco duro, pues hace exactamente eso, también hay caches por ejemplo, en, en los propios ordenadores, eh, a la hora de pues utilizar eh, recursos de programas Que siempre se utilizan O que más se utilizan Y en los navegadores En los navegadores también Para eh, bueno, para no tener que consultar Siempre los mismos recursos De las mismas páginas web Pues ese tipo de cosas Mi pregunta es En un disco de un tera ¿Qué coño haces con 32 megas de caché? Ah, bueno, eso es una cuestión interna Que en la práctica te da igual O sea, no afecta para... Para lo que tú vayas a hacer con el disco duro eh, Me da la sensación de que estos tornillos no, no son para esto Y eso que era los que venían con el NAS Pero me, me da la sensación de que no Así que vamos a hacernos un YOLO de puta madre Vamos a poner los dos discos duros Yolo. Y vamos a intentar no mover esto mucho Voy a intentar meterle otro tornillo al, al disco de arriba No es recomendable, ¿vale? Hacer esto no hagan esto en sus casas. Eh, porque si de estos cuatro agujeros me cargo uno, pues mira, sin más. Pero si me cargo los cuatro, eh, ah. pues como que no. Entonces voy a meterlo solo en uno a la fuerza y ya está. Qué bien, qué bien empezamos, oye, este vídeo. Yo esto oh, oh, obviamente no lo había comprobado. Bueno, esto no se va a caer. ¿Dónde coño que... están los tornillos? Aquí. Una, dos, y el otro lado. No, no, no he puesto más. <risa> Joder. Porque voy a reventar literalmente el hueco en cuestión de los tornillos. Estoy intentando hacer un YOLO porque la idea es no parar este stream. Pero voy a. Está visto que, que estamos predestinados a tener que pararlo en algún momento. Pues ahora. Ya está. Esto pesa significativamente más. Significativamente, pues claro, porque tiene los dos discos duros dentro. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Si es que. Esto se ve, a ver ah, No sé si se ve exactamente Lo que quiero que se vea Bueno, solventados Los problemas técnicos Ya, ¿O tenemos, queremos? ya tenemos esto Conectado sí. a la red No está conectado a A la alimentación de momento Vamos a conectarlo para que empiece a hacer pitiditos Pitiditos Creo que va a empezar a hacer Por, por lo menos luces debería empezar a hacer Creo Tampoco Tiene, tiene un botón de encendido un botón de encendido A ver, espera un segundo que no me... Uy, que se nos desmiembra esto ¿Tiene un, botón de encendido? Tiene un botón de encendido Efectivamente, ahí está Ya se está encendiendo se A lo mejor deberías atornillarlo, ¿no? Sí, pero creo que el tornillo que necesito para atornillarlo Tampoco vino Ese con la... No es. Tampoco vino con la... Con el NAS Igual sí, igual es este A ver, vamos a probarlo Vamos a probar, vamos a probar Ojo, no, tampoco es. Ahí estás, <ríe> lamentable. Bien, Estupendo. y eh, la cuestión es: ahora voy a hacer de noob, como el noob que he sido siempre. ¿Cómo encontrar un Nash? Hostia, estoy sufriendo ¿eh? para ver bueno, algo. De hecho, es que yo no veo nada. En, ojo, con... ojo, se viene, dice Iván. Si sí, no lo llevo. No... Dios... Se pitó Minas Synology no aparece en el explorador de archivos. ¿Cómo, ¿Cómo ves algo? ¿Cómo encontrar Minas Synology a través de la web? Creo que... ¿Estoy este, ciego? En este enlace tenemos que entrar. Mira, si hacemos así, quitamos la información de las escenas. Que yo sé que llevas gafas, pero que no leo eso. Y... A ver, ¿dónde estamos? A ¿no estoy encuentro? sufriendo. A ver, voy a poner el chat en el móvil entonces. Vale, lo que tenemos que hacer es entrar en finds.synology.com Vamos a ello, a ver si nos lo encuentra Buscando dispositivos de Synology uh. eh, En teoría este bicho viene con un sistema operativo que no sé si será el más reciente o no eh, La cosa es que está usado, es decir, lo he usado, lo he actualizado y luego le he quitado el disco duro que tenía Igual eh, no viene, ¿Cuál de Igual no viene con llegó? el más reciente, pero creo que sí Versión de DSM, sí, vamos a conectar ah, vale. El acuerdo de licencia, obviamente lo he leído y lo estoy de acuerdísimo Obviamente lo ha leído Íñigo, está de acuerdísimo, de salvo en el punto 357A Efectivamente, ese me parece bastante mal Ahí está eh... Pero no vas a poder hacer nada al respecto porque te han comprado tus dineros Efectivamente, me he dado cuenta de que el chat no se ve, pero bueno Nada, ah, claro. lo tengo aquí puesto, no te preocupes eh... Saludos a la gente del chat ha pone, venido Ivana. Descargar automáticamente la última versión desde el sitio web de Synology. Si, ¿Sí, ¿no? Eh, pues eh, Descarga un par. <ríe> sí, sí, venga. No leo nada, pero literal... Todos los datos se borrarán, sí, vale, sí. Me, me vas a borrar todos los datos. Hemos eh, Vale, tengo que marcar que entiendo que sí. Hemos puesto eh, Dos discos duros que no estaban exactamente vacíos, pero bueno, los datos que había No, no, no relevantes. eran relevantes. No eran necesarios. es que eh, no vamos a no, no, no vamos a conservar nada De hecho, normalmente cuando metes Un disco duro en un NAS eh, Me estoy dando cuenta De que no oigo De hecho cuando pones un disco duro en un NAS Normalmente es para formatearlo entero eh, Si no Lo suyo sería conectarlo primero por USB Hacer la copia y luego ya Iñigo diciendo que los datos o... no son relevantes Iñigo de repente, no mierda mis contraseñas No, las contraseñas las tengo todas aquí bueno, dicho... ahora, bueno ahora, al menos ahora lo puedes poner en el título Configurando un NAS, eh, sale mal, perdemos contraseñas <risa> No Lo más que podemos perder serían partidos de, de Quidditch Pobre Aitor, qué insulto Pero aparte de eso, el resto no, no un problema eh, no sé cuánto se va a pasar descargando e instalando cosas Entonces, Esto me recuerda veremos. al primer episodio que hicimos en confinamiento Que lo edité yo y que efectivamente tardó una mierda en descargarse demasiado tiempo Y tuve que cortarlo Ah, sí, sí, sí eh, Aquel episodio que no creo que se llegase a publicar sí, sí, que se publicó sí, sí. sí. sí Esos se buenos se episodios publica. de los experimentos de Digital Durante el confinamiento que yo pensaba grabar uno por semana y grabé como uno cada mes Efectivamente, Íñigo con sus flores Y se publicó uno cada... Oye, el vídeo con las flores Íñigo con sus flores El vídeo con las flores, ese es el del MSI Del, del ordenador que integrado ese ha tenido bastante buena recepción. ¿En qué momento ha pasado tanto tiempo desde eso? Que yo ya estaba en cuarto de DBH, terminando cuarto. Eh, sí, y yo vivía Dios. solo en una casa en Ocharcuaga. Efectivamente. Que por cierto, la casa de Ocharcuaga estaba de puta madre, pero vivía yo solo. No va a terminar esto para nosotros? ¿sabes? Bueno eh, no, Encima no tengo el chat visible Por favor No, no hay nadie diciendo nada No hay nadie diciendo nada no no te preocupes, Decirlo, pero, por, pero doy por yo, favor decirlo. Cagaos en todo A ver eh, Me da que vas a tener que repetir este streaming No, no, mira, acaba de saltar al 99% Una maravilla Espera, ¿qué? La imagen de edición Reiniciando Bien Ocho, o sea, 10 minutos. ¡Venga! Solo van a pasar 10 minutos. Te has saltado el 99% para hacerte a ¡Ah, Psych Yuzot. Qué bonito. Te acabo de marcar un Yuzot, pero bien de, bien de grande. Qué bonito. Eh... Yo tenía algo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Una cosa. Una cosa. Esto también le implica producción. ¿Tenemos que grabar un día de estos? Un principalmente porque quiero que lo cuente Miquel también, un un backend un podcast de estos que hacemos exclusivo para los de Patreon solo para los de Patreon, eh, o sea, los suscriptores de Twitch no tenéis acceso al backend ¿Por qué? Porque estáis en Twitch, así que suscribiros en el Patreon. Estaría guay hacer algún tipo de mix de eso. Sí, está es, es que realmente en este nivel en el que estamos, como no podemos limitar los streams a los suscriptores, pues sería... No, pero puedes puedes limitar lo que sí que puedes limitar es el chat Y creo que en vez de emitir, puedes subir un vídeo eh, No lo sé, no lo sé Yo lo que he estado viendo es que cuando pone eh, ¿Para quién quieres emitir esto? Te dice, no no puedes, no tienes capacidad de, de limitar a quién a quien lo envías. Total, que lo que yo iba a decir es que tenemos que hacer un backend Para eh, contar la odisea que ha sido... Cambiar la conexión a internet en este en esta nuestra radio porque ha sido una idea Telita. Y, yo lo he vivido muy por encima, pero sí. Y es una forma de eh, cagarnos bien fuerte en algunas operadoras que no vamos a mencionar. No vaya a ser que quieran poner dinero en esto, pero que. ¿Alguien coma... ha puesto dinero en esto? Eh, sí, yo ah, y Miquel. Vale, patrocinadores oficiales. Eh, la asociación. Ochucare ha puesto dinero en esto ¿Ah sí? Sí, tenemos una colaboración muy fructífera ¿Quién es esa gente? Con una gente muy bonita Que hace eventos japonudos Varios Y que Fruto de esa relación muy fructífera Estamos haciendo producciones Yo diría que del más alto nivel De lo que se ha visto Últimamente En Euskadi Probablemente no, pero bueno Me tiro el pisto y ya está, no pasa nada Yo voy a hacer un llamamiento a eh, Básicamente a mi sector Es decir, a mm, se, se me ha olvidado el nombre de eso Ah, sí, coño Publishers Publishers nacionales Tesura, lanzadera, agentes Si os interesa Podéis venir sus a hacer una colaboración Estáis invitados Ah, que Nos dicen en el chat Buenas tardes Buenas Wolf, Wolf. Muy bien Pues buenas tardes Buenas tardes, gracias eh, por pasarte Ah, mira, si el chat se ve aquí abajo Sí, aquí en la mesa en el pico de la ah, mesa coño. ¿Ves? Si es que ese, no ese ves. es su emote Blan, ese emote es de su canal ah, ella también hace streamings ah pues muy bien perfecto estupendo pues eso, tenemos que sin cagarnos en ningún operador en en concreto en público en privado nos vamos a cagar en este todos día. por eso tenéis que suscribiros al patreon pues eh, vamos a contar nuestra fantástica odisea intentando que alguien que haya un proveedor de internet decente que nos dé Internet, o sea, quiero decir, Internet. Y ya está. está en el siglo XXI y se cree, conexión. En el 3040, Yo no quiero nada más, quiero conexión. Entonces, eso lo contaremos en un backend algún día de estos. Nos preguntan por el chat que si Euskadi Digital va a ir a la Gamer? No, no va a ir a la GamerD. O sea, quiero decir, todo lo que esté fuera del ámbito territorial de Euskadi, a básicamente U no. Ultraland tampoco. ¿A qué? Ultralán. Eso ya no es lo que es. Valladolid. No. A ver, eh, esta Santa Casa... Apártate un poco. Esta Santa Casa se llama Euskadi Digital por algo. ¿Vale? O sea... ¡Ey! El NASA ha vuelto cambia, a cambiar. Cambia aquello, cambia aquello. Eso es que ya está más o menos disponible. Esta casa se llama Euskadi Digital por algo. Porque hacemos cosas en nuestro ámbito territorial y nuestro ámbito territorial es Euskadi. Ya se expandirá algún día. No. Es que tampoco tenemos necesidad, o sea, quiero decir. Hombre, nunca hay necesidad, pero es bonito. Sí, es bonito. Ampliar el horizonte. Es bonito, pero no es sostenible. Nosotros, el, lo diferenciador que tenemos es que hablamos de tecnología en Euskadi. Y de, llama, y de tecnología en, en, el, en el sentido más amplio de la palabra. Y por eso se llama Euskadi digital. Pues ya está. Entonces, eh, no vamos a reinventar la rueda ni vamos a intentar abarcar más de lo que toca. Rueda redonda. Rueda cuadrada señores En cualquier momento En sus streamings Pues no Hay que abarcar Lo que, lo que uno puede Nosotros estamos en Bilbao Hacemos las cosas eh, En base a donde estamos Y abarcar cosas que se hacen en Donosti A veces es viable, otras veces no Abarcar cosas que se hacen en Vitoria A veces es viable, otras veces no Con sear hemos hecho programas en Donosti Hemos hecho programas en Vitoria Hemos hecho programas eh, en exteriores en Bilbao, pero eh, hemos hecho ah, ahí. Tengo carteles de eh, las Euskal Pod que se hicieron en 2018 y 2019 en Urnieta. Se han hecho pod nights con, con la gente que ahora está montando la Asociación Vasca de Podcasting. Se han hecho pod nights en Medio Euskadi, pero también en el ámbito territorial de. De Euskadi hemos hecho cosas en centros de formación profesional Vale, pero eso, eso es lo que nosotros podemos abarcar No podemos abarcar más En fin, vamos con esto Bienvenido a DSM 7.0 Espérate que le doy bien ¿Crear una cuenta de administrador? Sí, quiero una cuenta de administrador Nombre del dispositivo Voy a ser muy... Mira, voy a ser más original de lo que preveía ser eh, Voy a... Yo no sé cómo Íñigo es capaz de ver esto, sinceramente. Eh, sí, tenemos una pantalla estúpidamente pequeña. Pero bueno, eh, voy a quitar el chat un segundo para verlo un poco más grande. Y. Tíratelo de, tíratelo, vamos a llamarlo. Tíratelo de abajo para abajo, a lo mejor si no. Ah, sí, un poquito también. Si esto me deja. No, eso no. Me deja aquí. Hasta ahí, no hay más. Eh, vamos a llamarlo muy convenientemente Euska digi nas no veo un carajo Creo que luego se puede cambiar el nombre Creo que me ha faltado Eso Ahí, cuenta de administrador, la mía vamos, vamos a hacer una prueba A ver si esto funciona No, no funciona no Lo funciona? que a lo mejor sí que puedo hacer es sacar una foto a 48 megapíxeles Y luego ampliar Y ahora ampliar A ver ¿Qué, ¿Qué he puesto? No se ve nada No se ve nada Bueno El nombre lo puedo cambiar Después enfocamos, Esto sí que es El experimento de Euskadi <ríe> Bien hecho Ay Sí, está bien puesto el nombre Euskadi Ginás y, y ahí he puesto Unigosamino, ¿verdad? Pues bien Siguiente La contraseña No os la voy a enseñar, ¿eh? Que luego me hackeáis <ríe> Que os veo Me hackeáis ah, shh, Vamos a ver Eh... Cuando quiera crearme la cuenta de administrador Es decir, mañana Pues a este paso, básicamente cargando. Os enseño el resto del proceso Cargando, cargando más ¡Ey! Voy a tener que censurar un montón de cosas Porque estoy viendo ahí mis favoritos Posiblemente y Instalar automáticamente las autorizaciones de DSM y paquetes Sí. Dale, dale a todo Voy a, voy a abrir el chat de móvil otra vez Ah, no, si, sí, estoy dando al que no es Siguiente Eh, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero una cuenta de Synology, gracias. Otro anuncio, sí. llevo cuatro anuncios ya. Análisis del dispositivo, no quiero, no quiero que me analicen el dispositivo, yo quiero usarlo. Y esto es eh, el panel de control del Synology, que básicamente es como un sistema operativo de escritorio, entre comillas, pero solo se pueden hacer las cosas de gestión de este, de este bicho. Entonces lo primero que te dice es, vale, tienes el software instalado, el software básicamente el proceso de instalación que ha hecho ha sido repartir toda su morraya entre los discos duros y en los discos duros va a haber menos capacidad de almacenamiento que un Tera porque también hay partes del sistema operativo ahí Entonces nos dice crear grupo de almacenamiento y volumen Pues vamos a crear un grupo de almacenamiento y volumen Porque si no, ¿para qué lo queremos? No sé qué IP ha cogido, no es qué IP ha cogido, bueno, vamos a iniciarle esto eh, tipo de RAID SHR El RAID SHR es Synology Hybrid RAID Que básicamente es un tipo de, de RAID que eh, escalando hacia más discos duros Se supone que un RAID Para eh, conservar ese, ese principio de que Se te pueda joder un disco duro y puedas Sustituirlo sin que se pierdan datos eh, Reserva siempre Un disco duro para datos de paridad El SHR se supone que te permite reservar menos de un disco duro Si tienes más discos duros eh, Pero como solo tenemos dos Va a ser mitad y mitad Entonces aquí le vamos a poner que SHR Y nos va a decir que aquí hay dos discos duros Le vamos a decir que los dos van para adelante 931, creo que cada van... uno 931,5 cada uno Siguiente Nos dice que no aparece la lista de compatibilidad con productos Synology. Drive 1 y Drive 2 Contiene sectores defectuosos Drive 1, vale Perfecto El disco 1 probablemente en algún momento termine muriendo Con más papeletas que el disco 2 El disco 2 lo que dice es que no aparece la lista de productos compatibles Me parece estupendo pero utiliza Omitir configuración de unidad Realizar verificación de unidad la comprobación de unidad puede llevar mucho tiempo. No, no me interesa que lo haga ahora mismo. Los a sectores de de la unidad se reconfigurarán únicamente cuando se acceda a ellos. Perfecto. Me parece bien. El tamaño total que pone aquí son 926 gigas. Eh, ahí pone modificar tamaño asignado. por 926. Hijo mío. Eh, descripción del volumen. No necesito una descripción del volumen. Aquí lo que le estamos diciendo es que qué tamaño va a tener, digamos, la partición que estamos haciendo dentro del, de los discos. Yo lo voy a utilizar. Todo para lo mismo, así que a aplicar. Se borrarán los datos de la unidad agregada. Esto es lo que hemos dicho antes. ¿vale? Efectivamente. Ese tiene que cuando se plantear. hace un raid o cuando se hace cualquier cosa, se borran los datos. Le damos a OK. Y. Eh, ya está. Toca esperar. Efectivamente. Una de las cosas que quería hacer yo con esto, que no te lo he consultado, pero ya te lo consulto ahora, es todo hace tiempo me dijiste, yo quiero un sitio donde la gente acceda con un usuario y contraseña Sí, pero eso era algo que quería aplicar en mi web server. Y les y les pueda dejar ahí archivos. claro Pues lo vamos a hacer con esto. Vale. Es decir, aquí podemos tener todos los usuarios y contraseñas que te dé la gana y eh, una carpeta que la compartas a quien te dé la gana una o varias y así pues podamos eh, compartir ficheros se les da la URL y a funcionar básicamente así va a ser de todas maneras eso lo, lo aplicaba yo conmigo mi web server en ese sentido o sea yo puedo darle a alguien la URL del web server y que tenga acceso a todo o puedo darle justo el de un archivo y entonces si tú lo abres en un navegador ni siquiera te va a abrir el servidor lo que va a hacer va a ser descargártelo Sí, pero bueno, si le das la URL, le puede eh, navegar por las carpetitas a, claro. descubriendo otras cosas. Claro. Y realmente, en un servidor web eh, se puede hacer, se puede gestionar con usuarios y contraseñas y tal, pero es eh, cansinamente cansino. <risa> Entonces, con un software así más bonito y tal, al final es lo que te vende aquí. Y aquí, si mi pregunta no es ahí. esa: o sea, tú puedes. Eh mandar a alguien un archivo y que no tenga acceso al resto. Efectivamente. Sino simplemente a ese un archivo. Aquí es lo que te vende signo y esa facilidad o esa capacidad de poder gestionar de forma mmm, fácil y cómoda usuarios y grupos y, y todo esto. Está ah, bonito. Eh, así que casi que vamos a terminar ya con este tema. Eh, sí, porque se nos hace la hora, ¿sí? Se nos hace la hora. Así que, cabecera. Y efectivamente hasta aquí ha llegado este stream donde hemos puesto en marcha el DS216 SE El proceso es muy parecido, muy largo, pero muy parecido en otro tipo de, de sistemas Le vamos a meter más... musiquitas de ascensor por todas partes Efectivamente, le vamos a meter acelerones y musiquitas de ascensor ¿Para cuándo me lo puedes editar tú esto? Ahora que puedes descargarte los streams de. Twitch. Ahora que puedo descargármelos, porque tengo permisos para <risa> descargármelos. <risa> efectivamente. Y lo que va a haber que sajar a saco esto, y censurar a saco, y meter musiquita de ascensor a saco, cosa que voy a buscar sin copyright. Ya tenías una musiquita de ascensor sin copyright. Creo que esa es sin copyright. Efectivamente, ¿sabes? esa. Pues, eh, hombre, es que es la de meme. Es. La de meme, efectivamente. Pues teniendo en cuenta que mañana tengo un examen de biología. <risa> Pero que no cuentes tu vida, coño. <risa> esto también se va a cortar después, así que. Eh, no sé, pongamos el fin de que viene. El fin de que viene. En fin. Pues hasta aquí este Este stream. Vamos a poner aquí. Opa, perdón. Yo le quería dar a este botón. A este. Ay. Ahí. A esa gente buena que nos financia el chiringuito. Gracias. Eh, pues aquí termina esto. Eh, Ahí está, agradecimientos a Chucade. Eh. Si os ha servido para saber cómo se configura un NAS pues estupendo Seguiremos haciendo experimentos tenemos algunos en la recámara Seguiremos poniendo títulos alarmantes A los experimentos Y seguiremos intentando Digamos hacer que el clickbait es nuestro pan de cada día eh, El clickbait en Youtube Nos hace sobrevivir En fin, un saludo Y hasta la próxima